Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugando en, en esta ocasión os traemos Live for Speed, que como estaréis adivinando, pues se trata de un videojuego de carreras de coches eh, que, bueno, pues más adelante ya veréis que es bastante, bastante especial. Y nada, vamos a empezar, vamos a saltarnos ya directamente pues esta... De esta animación a modo de vídeo que tenemos aquí delante eh, Y vamos directamente al menú Y os voy a explicar un, algunas cosillas sobre este juego, ¿vale? Eh, diréis, y bueno, ¿y este juego ahora? ¿Por qué? ¿Por qué es especial? porque qué jugando en linux.com Pues están haciendo un vídeo sobre él Bueno, pues os lo voy a explicar poquito a poco, ¿vale? Eh, Live for Speed es un juego que ya tiene la friolera de... 15 años en el, en el mercado. Empezó a desarrollarse más o menos entre el año 2002-2003 y bueno pues eh, es un proyecto además pues eh, digamos que bastante indie, está hecho tan solo por tres, por un equipo muy pequeño de, de personas, creo que son tres personas concretamente quienes desarrollan Lee 4 speed y, y bueno pues eh, Aparte de eso, bueno, pues como os podéis imaginar, siendo un proyecto pues eh, tan pequeño, entre comillas, porque si nos ponemos a ver ahora un poquito de cómo es el juego, pues ya veréis que no es tan pequeño, pues eh, entenderéis un poquito más, eh, bueno, pues el porqué de muchas cosas. Lo primero que nos llama la atención de, de este videojuego es que eh, los coches eh, que podemos eh, escoger... No están licenciados, ¿vale? Ni tampoco los circuitos. Esto, como os imaginaréis, es algo totalmente normal, teniendo en cuenta, bueno, pues que se trata de, de un estudio pequeño, con pocos recursos, y, y bueno, pues es algo totalmente entendible. Pero bueno, no por ello, deja de tener bastante, bastante calidad, y ya lo veréis dentro de un momento, ¿vale? Eh, y bueno, eh, antes de continuar, me gustaría aclarar algo eh, que es muy, muy importante que sepáis. Live for Speed no es un juego que tenga soporte para Linux. Y ahora os estaréis llevando las manos a la cabeza y diciendo, y si no tiene soporte para Linux, a ver, leí yo, ¿por qué nos traes este videojuego aquí en vez de... Ponernos, por ejemplo, pues para ejecutar con Wine, porque no nos pones el Project Cars o no nos o nos pones, yo que sé, pues el GTA o, o, el, o el Quake Champions o lo que sea. Bueno, pues simple, os lo voy a explicar ahora, es para que lo entendáis. Simplemente el juego no tiene soporte eh, para, para Linux, solo tiene soporte única y exclusivamente para Windows y está desarrollado eh, con la API de DirectX9. Y esto. Esto de DirectX 9, aunque os parezca mentira, es eh, algo que hay que tener muy muy, muy en cuenta. Y es que los desarrolladores, al ser un equipo tan pequeño eh, y haberse decantado en su momento por trabajar con esta API que solo tiene soporte para Windows, pues han decidido ya eh, en muchas ocasiones y han justificado en muchas ocasiones que no hayan cambiado, eh, a otra API más moderna eh, para poder dar soporte a la gente que, que utiliza Wine, a los usuarios tanto de Linux, también los de Macos que utilizan Wine, porque no quieren dejarnos sin soporte. Esto, bueno, pues aunque no hayan hecho una versión nativa, es algo que tenemos que agradecerles y que es importante decir. Y por eso os decía yo que, bueno, pues eh, había que entenderlo también un poquito. ¿Vale? Bueno, eh, sin más, nos vamos a dejar de charlas vamos a entrar, por ejemplo, pues aquí tenemos, eh, si os fijáis en las opciones, todas las opciones habidas y por haber, de audio, de pantalla, gráficos, vistas, display, piloto, controles, juego y otros. Tenemos un mogollón de opciones, de eso no le falta. Y bueno, pues eh, dentro de esto, bueno, pues hay dos opciones que nos llaman un poquito más la atención que otras, y es que, por ejemplo, pues aquí en la opción de juego podemos escoger una cantidad ingente, asombrosa de idiomas diferentes, ¿vale? Incluso idiomas que normalmente eh, no, no encontramos en los videojuegos, como puede ser, pues, eh, yo qué sé, pues el catalán, que es un idioma que no encontramos normalmente, o el, el gallego, que es mi idioma materno y paterno obviamente también, y que, bueno, pues desde aquí me gustaría agradecer a los desarrolladores que hayan incluido en el videojuego. Y bueno, pues si pincháis aquí, veis que, que, cambia, que cambian los idiomas todos. Eh, y ¿dónde está la banderita? Que ya no la encuentro. Ponemos en castellano para que nos entendamos todos. Venga. Eh, y nada, bueno, pues eh, le damos aquí OK. Pero antes de nada, bueno, pues me gustaría enseñaros la pantalla de controles. ¿Vale? Como podéis observar, si veis aquí arriba donde estoy dándole al ratón, se detecta perfectamente eh, mi volante. También detecta los ejes del volante. Los, podemos regular los grados del volante. Podemos eh, configurar cada uno de los pedales. Nosotros cada vez que pisamos un pedal se nos muestra aquí en esta zona y podemos eh, configurarlo. ¿vale? Podemos activar el force feedback, poner la cantidad de force feedback que queremos. O sea, eh, podemos hacer de todo. Eh, y bueno, pues nada, le damos, le damos aquí a OK. Y nos vamos a dejar de rollos y nos vamos a ir ya directamente a la pantalla de un jugador. Que sepáis, por ejemplo, también que aquí en multijugador pues podemos mostrar una, una lista de servidores que no vamos a hacer ahora y que podemos incluso jugar. Aunque, bueno, pues con esta versión que tenemos nosotros, eh, pues eh, que ya veréis más adelante el porqué apenas podemos eh, jugar. Vale, bueno, le damos al menú de un jugador y aquí, pues como podéis observar, podemos configurar todo lo que sería la carrera que vamos a disputar pues, en, en breves momentos. Vale, eh, por ejemplo, pues aquí podemos poner la cantidad de coches eh, de la IA que queremos con su dificultad. Podemos poner dificultad normal, rápida, profesional. Eh, aprendiz novato vamos a dejar en una, una en un nivel normal a ver si si no me si consigo que no, no pegármela y, y ganarles y luego bueno pues aquí tenemos aparte de eso pues el garaje donde encontraremos eh, donde configurar nuestro, nuestro coche. Encontramos información. Podemos cambiar los colores. Podemos regular los flérenos, la suspensión, la dirección, la marcha, los neumáticos, incluso la cantidad de, de, de pilotos. ¿Vale? Eh, o sea, podemos hacer de todo aquí. Nos permite hacer un mogollón de, de cosas. Incluso, bueno, pues tenemos, podemos hacer guardar eh, nuevas configuraciones. Si os fijáis aquí. Tenemos una configuración eh, donde la suspensión está más dura y está pensada para lo que es rally cross. O aquí tenemos pues, eh, una eh, configuración pues, para, para, para un circuito pues, de superficie dura como puede ser eh, pues, un circuito de asfalto, como es lógico. ¿Vale? bueno Tenemos incluso diferentes pinturas personalizadas que ya están incluidas en el juego. Y luego pues eh, si nos damos aquí en el menú de coche, encontramos todos los coches que tenemos en el juego vale si os fijáis solo tenemos coloreados tres coches y esto a qué se debe bueno pues se debe básicamente pues a que eh, live for speed es un juego eh, que aunque es freeware o tiene se puede decir freeware o que tiene una versión demo eh, pues eh, es de pago cuanto tenemos tres modalidades de pago diferentes eh, y según pues, cada una de esas modalidades que paguemos, tendremos acceso a más coches, a más eh, a más circuitos y alguna cosa más que se puede también, ¿no? como servidores y demás. Bueno, os explico un poco, si os fijáis. Los tres coches que tenemos eh, son eh, pues este que, que bueno pues recuerda un Seat Ibiza o incluso un, un Citroën AX, este coche, por ejemplo, pues ya es el típico, yo que sé, deportivo japonés, incluso tenemos un coche Fórmula BMW eh, que ya es un coche de tipo fórmula. Que si os fijáis, bueno, pues debe ser eh, BMW, este BMW que tenéis aquí y este que tenéis aquí, BMW Sauer, de la Fórmula 1 de, de, del año 10, del año del año 2006, pues deben ser los dos únicos coches licenciados que tiene el juego, debe tener algún tipo de, de acuerdo con, con BMW y que les permite, bueno, pues publicar estos estos coches. Bueno, si os fijáis, nos, vamos a os voy a mostrar una cosa, si nosotros pinchamos aquí, por ejemplo, nos pone que debemos desbloquear el Leaf for Speed S2 para conducir ese coche, ¿vale? S2 es un tipo de licencia, licencia de pago, ¿vale? Eh, lo vais a entender mucho mejor en el, en, el menú, en el menú de circuito. Aquí es donde tendríamos los ocho circuitos diferentes de los que podemos disponer en el, en el juego. En el modo demo o el modo freeware pues solo podemos utilizar este circuito de Black booth que eh, bueno pues eh, tiene pues, estas variantes. Podemos poner la variante histórica, de GP o incluso de rallycross para correr, pues eh, supongo que en una superficie de tierra. Incluso podemos ir al parking a hacer el loco, ¿vale? Y después, luego, también podemos eh, configurar pues, el tipo de, de tiempo que queremos. No hay lluvia, por lo que veo, Eso, el tema de la lluvia es algo muy importante en los juegos de, de, de coches de carreras porque, al ser simuladores, pues varían mucho las condiciones y, y no es fácil de hacer. Tened en cuenta que, por ejemplo, Assetto Corsa no tiene lluvia. Vale, Assetto Corsa Competizione, que es la nueva versión, si sí la tiene. Pero eh, Assetto Corsa, el, con todo lo que es Assetto Corsa, no, no tiene lluvia porque le resultaba tremendamente difícil, eh, pues, configurarlo, programarlo, desarrollarlo. Vale, bueno, pues este sería el circuito que tenemos eh, en la versión FreeWare Y si, por ejemplo, quisiéramos acceder a este Soul City, tendríamos que pagar la licencia S1 que es la más barata. Si quisiéramos acceder, por ejemplo, a Kyoto Ring, tendríamos que pagar la licencia S2, que bueno, pues es un poco más cara. Y si quisiéramos acceder, por ejemplo, a Rockingham, tendríamos que pagar la licencia S3, que es eh, la más cara de todas y la que da acceso a todo el contenido que tiene el juego. Vale. Cuanto más paguemos, obviamente, más tendremos. Eh, después... Cada vez que se actualiza el juego, se añaden circuitos, se añaden coches y demás. Según la licencia que tengamos, pues podremos acceder a un material u a otro. ¿Vale? Pero bueno, una cosa que es muy importante, si vosotros os compráis este juego con la licencia, imagínate, con la S2, eh, el juego, mientras esté desarrollando, siempre vais a tener acceso a todas las mejoras que haya. ¿Vale? Todas las mejoras de parches, de circuitos que. Se correspondan con esa licencia y, y demás. ¿De acuerdo? O sea que es un juego que, como veis, si llevan 15 años desarrollándolo y siguen en ello, pues es algo que hay que tener muy en cuenta y que también, bueno, pues hay que agradecer porque no han abandonado a, a la gente. ¿Vale? Como hacen otros juegos que sacan una versión y a los dos años sacan otra versión y abandonan la anterior. Que es algo que, bueno, desde mi punto de vista es vergonzoso, vale bueno, pues nada, vamos a empezar, vamos a dejarnos de, de tanto hablar, de tanto charlar, de tanto explicaros cosas que a lo mejor a una gran mayoría de vosotros os dan exactamente igual y nos vamos a correr una carrera vale, y nada en primer lugar, bueno, deciros que no estoy muy yo muy práctico con este juego que es muy probable que me la pegue o que me ganen o que haga ridículo pero bueno que, que la razón de de la razón de este vídeo no es que veáis lo bien que conduzco o cómo gano la carrera y demás, ¿vale? La razón de este vídeo básicamente es que veáis lo bien que se comporta el juego y qué características tiene, que como veis pues eh, no está nada mal, ¿vale? Aunque no sean circuitos licenciados y coches licenciados, como podéis ver el circuito tiene todo lujo de detalles, se ve de maravilla y bueno pues eh, nada eh, los coches pues eh, tienen una tienen bastante, bastante buena respuesta son bastante creíbles tienen unas físicas bastante curradas y, y bueno pues eh, como podéis ver en el aspecto pues estamos aquí en este coches no se nota mucho porque bueno pues son, son coches ya eh, muy, muy sencillitos como os dije antes eh, tipo pues lo que sea un, X o un Peugeot 205, son coches de esa categoría, y, y nada, vamos a, a seguir conduciendo, el coche como veis pues tiene, estoy sintiendo perfectamente lo que es el, el force feedback, sin ningún tipo de problema, vale, eh, tanto los efectos como, como la dureza, y cuando perdemos la dureza por ejemplo pues aquí en, en los derrapes o cuando pisamos un piano también lo notamos y eh, bueno pues eh, tiene sus particularidades también eh, podemos por ejemplo eh, tenemos las vistas, podemos mirar hacia atrás como podéis estar viendo ahora eh, podemos mirar a los lados para ver cuándo nos van a adelantar y, y bueno pues creo que también podemos encender las luces aunque no recuerdo muy bien Aquí estamos dando de luces, si os fijáis. Eso ya es una chorrada. Que me salgo, que me voy. Voy haciendo el tonto. Bueno, así también vemos un poquito los coches, ¿vale? Que nos zurran así un poco de lado. Tocamos la bocina. Aparta del medio, que allá voy. coches el juego está muy currado la verdad es que eh, desde mi punto de vista eh, vale vale mucho la pena vale mucho la pena premiar a, a estos desarrolladores que llevan tanto tiempo pues con, con su juego con supongo que su ilusión y, y bueno pues con este buen hacer que, que obviamente pues se ve se ve en, en las imágenes que estáis viendo vale fijaos por ejemplo se trata de un juego hecho con DirectX 9, como os decía antes, y fijaos en, en los detalles del circuito. A lo mejor en el coche, en los coches no se ve tanto, pero en el circuito sí, sí se aprecia bastante. Si somos capaces de adelantarlos, venga, aparta, aparta que voy. Y bueno, pues hemos terminado, hemos llegado de, de terceros. Y nada, pues eh, aquí lo vamos a dejar. Parcamos aquí a un lado, y aquí os lo dejamos, señores. Esto es. Leap for Speed que podéis descargaros desde LFS.net eh, Os dejo después el enlace por ahí abajo Y bueno pues nada, como veis un juego que está muy muy bien que a pesar de tener que ejecutarlo con Wine funciona perfectísimamente y un juego pues eh, que hay que reconocer que eh, sus desarrolladores pues teniendo en cuenta que son solo tres personas han hecho pues con gran esmero y gran detalle y bueno, pues nada, eh, si os gusta ya sabéis dónde encontrarlo, ¿vale? Bueno, pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre os recordamos eh, que tenéis, bueno, pues ahí abajo en la descripción un mogollón de enlaces diferentes donde eh, podéis encontrarnos, por ejemplo, pues en redes sociales como Mastodon, Twitter, Facebook, también nuestros grupos de Telegram y Discord y nuestros canales de Twitch y YouTube. Por supuesto, también en nuestra página web, jugando en linux.com después también os dejamos por ahí abajo un enlace de paypal por si queréis hacer algún tipo de donación a nuestra página tened en cuenta que nosotros eh, bueno pues eh, ten, tenemos que, que pagar pues lo que es el hosting los dominios y demás y bueno cualquier ayuda que nos podáis eh, hacer pues es muy bien recibida y por supuesto pues Nada, si os gusta el canal, dadle a suscribirse, eh, si os gusta el vídeo, dadle a like, que se agradece un mogollón, y si queréis hacer cualquier tipo de comentario, nosotros estaremos encantadísimos de, de responderoslo, ¿vale? Y nada, sin más me despido, y como siempre, ¡hasta la próxima señores! ¡Chao, chao, chao, chao, chao!